Tratamiento cerámico, sacabollos artesanal sin necesidad de pintar, reparación y repintado de llantas, reparación de chapa y pintura, preparación para preventa, limpieza de tapizados, lavados premium, atención integral off-road y polarizados. Comunicate por WhatsApp al 68 75 58 88 o visita el Instagram ncdetail.team.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 muy pero muy bueno dos tramos fácil de transportar y para los que todavía no se animan a la pesca de bike casting tenemos este hermoso combo caña Shimano estímula y un reel Dam modelo 2000 pueden conseguirlo acá en Zona Pesca a partir, escuchen bien, a partir de 9000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 Bueno, vamos a mostrar un clásico del camping, ¿sí? el camping y la cocina en general. El anafe clásico, en este caso de la marca Covea, viene con su valija de transporte. Es muy práctico para llevarlo a todos lados. Y vamos a mostrar el funcionamiento, que es muy fácil, utiliza las garrafitas clásicas de 227 gramos. Lo que hacemos es introducir el pico ahí en el agujerito y respetar esa muesca que tenemos ahí. Lo acoplamos. Adelante y después venimos y lo encendemos, fíjate que ya está funcionando, bajas o le das mayor o menor eh, capacidad de fuego. Envíos a todo el país, consulten porque hay algunos días que tenemos cuotas sin interés, así que esperamos su consulta y nos vemos en la próxima. Este no parece tan grande, pero aunque está planchadito, bien activo el pescado en el Río de la Plata en la zona norte ahí viene otro más ahí no va a ser ahí lo levantás levántalo eso ahí está muy bien excelente bien Tommy con su peje muy bien buen muy buen pescado lo levantaste mucho Tommy bueno ahí está a espectacular ahí lo sacamos Me falta recoger un montón ahí Sí, videito, de verdad, Paja. Pescado el río de la Plata. Bremen, hermoso pescado.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 esa línea Rile y lo van a poder encontrar en el pez gordo, al mejor precio del país, sin cháchara. Combo Black Mass, en las dos versiones, 8 12 libras, dos tramos, con caña Black Mass, con reel Black Mass, derecho y zurdo. En rincón de Milber Tigre, el arco iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista.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 Estamos. Magdalena, playita Magdalena, Macrino, Miguelito, con la dos mares, 4 miren lo que es el río de la Plata, espectacular, junto al guía Miguel Vara. Ahora vamos a ver qué pasa con la pesca de corvinas y mochuelos. Bueno, acá le estamos mostrando el sedimento que tiene el agua en Magdalena hoy, miren. Parece chocolate, ¿eh? fíjense en cuando llega la arena y cómo deja todo marroncito el sedimento. Miguelito, con otra, mucha corvina, mucha corvina, mucha corvina y muy lindas corvinas. la Miguelito. ¿Eh? Cantidad de corvinas en Magdalena junto al guía Miguel Alvarado. Impresionante la cantidad hay. Miren, en 15 minutos, mire en, en 15 minutos, miren, medio balde lleno ya. Impresionante, bueno, miren, impresionante. Allá están los barquitos que están levantando la red. Y de a poquito viene la runa. Bueno, acá seguimos pescando corvina, una atrás de otra, medianita están viniendo. Y miren, eh, detrás de Miguel, atrás como ven, las tracker estilo barcos pesquerito, haciendo arrastre. Miren la cantidad que hay. ¿Cuál es? 40, contó Miguel, ¿eh? 40, entre barcos amarillos, lanchas de arrastre, miren, miren, miren lo que es. Y acá viene otra, muestre Miguel para este lado que estamos filmando. Acá tenemos con Fabi, que va, Viene ahí Fabi, ¿eh? Bueno, el agua ideal para la pesca de corvina, bien marrón. Como le gusta a la corvina.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 Fabi, ¿también venís? Muestre Miguel emoción, Viene ¿verdad? ahí, eh, eh, con calamar Y acá viene Fabi A ver Fabi, mirá, mirá que, que linda esa una de la buena. Ahí vino Ahí vino de las buenitas, vamos, vamos, vamos. Es linda. Eh, Esta es linda mirá. Esta la cambió viene de, bueno. de arriba, de abajo no uh. Bien ahí Fabi. bueno Ahí le estamos mostrando cómo a 400-300 metros de la costa están levantando la red. Miren, ¿eh? En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones... De pesca embarcados de Hernán Fiorentini te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de Pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Teléfono de contacto 3382 11 En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás.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 Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita wwwclub delmediopescadorescomar En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis.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 con otra más, a ver mostrarla muy linda esa Tito, muy linda, la verdad que mejor que el guía sos, yo creo que vos en cualquier momento vas a ser guía, ahora mostrar al lado del guía, a ver la tuya, a ver quién gana, a ver, vamos Tito, que ¿Qué? ¿Qué corvina, ¿Qué que... bien Tito, ¿Tito? ¿Tito? bien ahí, eh? bueno ahí estamos, miren mire lo que es de corvina, muy buena, ¿eh? Viene Miguelito, bueno, Miguelito, con una medianita a chiquita, bien Miguelita. Bueno, seguimos Miguel, bien ahí. Impresionante. Bueno Miguelito, ya estamos terminando la jornada. Sí, señor, sí. ¿Eh? Cinco horas de pesca casi. ¿eh? No llegamos a 5 horas. Una pesca espectacular acá. ¿eh? Impresionante muchísimo, la cantidad de corvinas que hay. Muchísimo, muchísimo. Bueno, vamos a reintegrarle el teléfono a la gente. 2223-674787. Ahí está. equipo. equipo pusimos más y, nos divertimos. y bueno, y el río en óptimas condiciones, ¿eh? acá sí. con el guía Miguel Alvarado.